pensar en las actividades, ¿no? Pero no es tan fácil pensar en las, en lo que queremos desarrollar en nuestros alumnos. Es decir, ¿cuál es la finalidad última de realizar un, un blog o de realizar unas carpetas, organizar algo en carpetas o de, lo que como decíamos antes, ¿no? organizar casos o pro, plantear, pla, eh, no sé, proyectos, por ejemplo, en clase, ¿no? Es importante que tengamos claras competencias o objetivos, es igual, digamos, ¿no? Como quieran ustedes llamarlos, contenidos también, pero a veces se ha visto que diferentes contenidos desarrollados con la... diferentes actividades van a desarrollar las mismas competencias humanas. Por tanto, vale la pena que, aparte de diversificar las actividades, hacerlas más auténticas, Seamos conscientes y nos preguntemos también qué queremos como finalidad última desarrollar en nuestros alumnos mediante esa actividad electrónica o mediante la, la, las, la, la tecnología o la computadora que tenemos. ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros queremos que nuestros alumnos argumenten, es bastante diferente que si nosotros queremos que los, nuestros alumnos sean autónomos en realizar algunas cosas o que quieran, por ejemplo, queremos, queramos que sean críticos o que escriban de una manera reflexiva o que generen preguntas. Claro, todo está en, un poco en lo mismo. Ellos son una única persona, pero nosotros hemos de darles la educación correspondiente en las, digamos, eh, pastillas correspondientes para que ellos las vayan integrando. ¿no? no perdamos que el eje central son la actividad, pero también no perdamos de vista que por mucha actividad que los alumnos tengan, eso no, su no supone que haya construcción del conocimiento, y aquí voy un poco como, como núcleo central de toda la conferencia de, de hoy. Que los alumnos estén haciendo muchas cosas no quiere decir que hayan aprendido. Recuerden la primera pregunta inicial, ¿cómo pueden aprender los alumnos utilizando tecnologías? Porque el único que puede organizar la, eh, el proceso educativo de una manera racional, racional, de alguna manera lógica, psicológica también para el alumno, es el profesor. Es decir, el profesor tiene una relación asimétrica con el alumno, pero no una relación asimétrica de que el profesor sabe poco de tecnología y el alumno sabe más. Esa asimetría quizá también existe. No nos debe preocupar, es cuestión de tiempo y de interés. La otra es la, la asimetría propia de que yo soy profesor, yo sé de la asignatura. El alumno realiza ese primero de educación secundaria, porque no sabe de esos contenidos, soy yo que soy el guía, el orientador, quien le voy a dar paulatinamente esos contenidos, quien lo voy a ayudar con esas actividades auténticas de una manera muy y muy progresiva. La instrucción directa de enseñarles cuál es nuestra materia, decirles lo que es importante de eso, etc., después vendría una práctica guiada. Hay que guiar la práctica, no solo hay que decir, mira, ten este, esta actividad de los vasos comunicantes o de llenar las botellas y ya está, ya lo sabrás todo sobre las funciones. O, naturalmente después ha de haber una práctica guiada en grupo, después una práctica silla independiente en la que habrán fallos. Esos fallos se tienen que, que modelizar, modelizar quiere decir, tomamos los fallos, las, las, las, los, las cosas erróneas que hemos hecho, yo te muestro como modelo cómo se pueden optimizar. Después, eso se aplica a diferentes contextos, diferentes, porque eso es la transferencia y eso es el aprendizaje, y al final de todo ese proceso, el alumno puede ir a contextos reales, eh, aprenderlo de manera autónoma y ya transferir. Hemos dicho que el profesor ayuda al alumno mediante esas ayudas educativas, mediante ceder el control de lo que él sabe, va cediendo el control al alumno, lo deja solo, y es, entonces es el alumno el que es autónomo en ese saber. Y entonces ya empieza otra unidad didáctica, empieza otro tema, pero no antes. Porque si no las lagunas son enormes, las lagunas son casi irrecuperables y estamos siempre aprendiendo las primeras fases. Entonces, es una manera difícil de, de, de, de progresar en el aprendizaje. Y cuando decimos aprendizaje, decimos aprendizaje de nuestros alumnos, pero todos los que estamos en esta sala estamos aprendiendo siempre. Por tanto, seamos pacientes con nuestro propio aprendizaje, seamos pacientes con el aprendizaje del alumno y seamos muy pacientes con nuestra propia enseñanza, como hemos visto anteriormente. Cuando utilizamos tecnología, nos convertimos en otros seres especiales, en muchos casos. ¿Qué sucede? Que los profesores... Nos da como, por decirles a los alumnos, olvidamos nuestro contenido específico, todo lo que sabemos, y lo que les decimos a los alumnos es, realiza esta actividad con estas normas, sube esto a este lugar, ponlo de este color, si lo subrayas mejor, hazlo de esta manera, etcétera, etcétera. No Agrúpate con tus alumnos, por tanto, estamos siendo gestores, pero no gestores del conocimiento, gestores de la actividad que nos tiene que llevar a ese conocimiento. Quiere decir que eso lo podría hacer casi cualquier persona. Pues no, nosotros no somos gestores de la actividad de aprendizaje, nosotros somos expertos en educación. Nosotros como profesores somos los únicos, ni los padres, ni muchos otros formadores que son de otros niveles educativos. Ustedes, mejores que nadie, saben en la educación secundaria, en la educación especial, cómo tramar eso de una manera significativa para el alumno. Entonces, saquemos nuestras herramientas de expertos en contenido y naturalmente, gestionemos lo que sea necesario, pero con un tanto por ciento muy pequeño, porque el alumno también ya sabrá organizarse, aprenderemos si es necesario con ellos, pero nosotros sabemos sobre nuestro tema y ese tema es el saber compartido que una sociedad tiene, es el que la escuela tiene que decir que ese alumno sale de esa escuela y está capacitado y acreditado para seguir la escuela secundaria o seguir más allí de la escuela secundaria. Por tanto, nos dirigiremos a todas las estrategias discursivas, a todas las ayudas educativas que ayuden a construir conocimiento real, a aprender. No a tener una actividad trepidante que sea muy bonita con el, con el computador y hacer un montón de cosas y a enseñarlas, sino asegurarnos que eso se ha aprendido. Por eso hay la evaluación final y, y la evaluación intermedia. ¿no? Por tanto, a dar sentido, a activar conocimientos previos y a realizar representaciones cuanto más complejas posibles. Complejas cognitivamente, complejas en, nuestras en nuestra red digamos, eh, cognitiva. No nos, no nos importe, los alumnos van tomando todo lo que nosotros podamos darle si lo hacemos paso a paso y si hacemos alarde de esa paciencia que como profesores hemos de tener sin duda.